Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a las redes del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información y a las redes del Club de Lectura también. Muy buenas tardes. Hoy estamos celebrando el Día de la Niñez y eh, esta tarde tenemos un invitado muy especial, el profesor Carlos Rubio, que nos acompaña y les queremos presentar eh, hoy en este día de la niñez cuentos costarricenses para la niñez del mundo. Como les dije con el profesor Carlos Rubio que ya lo tenemos aquí. ¿Cómo está profesor? Un gusto saludarlos, saludarlas y un placer disfrutar, a disfrutar el día de la niñez sin distinción de edad porque este encuentro es para toda la familia. Así es. Muchas gracias, profesor. Quiero nada más este, hacer una pequeña presentación suya. Usted, este, bueno, profesor Carlos Rubio, es escritor costarricense, doctor en ciencias de la educación y profesor de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional ha escrito múltiples libros, entre ellos Literatura Infantil también y eh, hoy también vamos a disfrutar de su grandioso talento para narrar cuentos y quisimos hacer este, esta actividad en honor a todos los niños y niñas del Club de Lectura. Este, hoy el profesor nos va a estar contando tres cuentos, de, tres cuentos costarricenses, uno de Carmelina uno de María Leal de Noguera y Carlos W. Sainz, de estos tres escritores y escritoras costarricenses. Además, les voy a comentar que vamos a estar rifando uno de los libros del profesor Carlos Rubio. Les voy a enseñar cuál es. Es este que se llama Escuela de Hechicería Matrícula Abierta. Lo, el profesor también tuvo la bondad de regalarnos su autógrafo especialmente para todos los que están ahí conectados con nosotros a través de las redes sociales, así que lo que tienen que hacer es dejarnos su comentario ahí en, en Facebook y decirnos por qué les gusta la literatura, por qué les gusta leer, entonces, ustedes nos comentan, nos ponen su nombre completo y vamos a estar rifando entre todos esos comentarios el libro al terminar el en vivo y les estaremos comunicando al ganador a través de Messenger para que estén activos ahora durante esta, durante esta actividad súper especial. Y bueno, profe, cuéntenos un poquitito sobre estos cuentos que nos van a narrar hoy eh, y cómo es la dinámica que vamos a tener hoy. En este mes de septiembre, 2021 tenemos dos celebraciones. Por supuesto, la de hoy, el Día de la Niñez, y la próxima semana, el bicentenario de nuestra independencia. Razones muy importantes, por supuesto, del ser costarricense, su infancia, su historia, su trascendencia. Y por eso vamos a celebrar con tres cuentos elaborados por costarricenses, además que han incursionado en educación. Son personas que vivieron en el siglo pasado, ya no están, y fueron grandes maestras y un gran maestro. Carmen Lira, reconocida, muy querida por sus cuentos de mi tía Panchita, que el año pasado cumplió el centenario eh, María Leal de Noguera, escritora guanacasteca, hizo toda su obra ya, también se destacó como una educadora del área de preescolar, primaria, educación de personas adultas y Carlos Luis Sáenz, innegablemente maestro, profesor de la Escuela Normal de Costa Rica, eh, creador de muchos libros literarios y didácticos, político, al igual que Carmen Lira, y además fue profesor de nuestra Universidad de Costa Rica. Así pues, que son motivos para celebrar y sin más, a disfrutar sus cuentos. Exactamente, muchas gracias profesor, el tiempo es suyo. Muy bien. ...de Carmen Lira... ...y sus cuentos de mi tía Panchita... Direm, ...diremos que... ...hace mucho... ...mucho tiempo... ...había... ...una viejecita... ...una viejecita que se levantaba... ...todas las mañanas... ...a admirar su huerta... ...ay, vean ustedes... ...qué maravillosa huerta si sí, miren, ay, si sí es el querer de todo el mundo. Vean ustedes, ay, mis papayas, vean qué hermosas papayas. Y, ay, vean las sandías, qué delicadas sandías, apenas para una mañana de sol. Ay, y miren, mis chayotes. ¡Qué chayoticos! ¡Uy! Para hacerlos en sopa, como para una tarde de esta de lluvia. ¡Ay! Tengo la mejor huerta de todo el mundo, decía la viejecita. Pero resulta que en una mañana, como siempre, ella se levantó a disfrutar de su huerta, y así fue como, ay, a ver cómo está mi huerta, vamos a ver, ay, pero si sí, miren, mis papayas, mis hermosas papayas, ¿qué pasó aquí? Miren, las papayas están todas, crack, crack, crack, crack, crack mordidas, ay, y vean, mis sandías, mis hermosas, grandes y dulces sandías están todas cras, cras, cras, cras, pateadas, pa. Ay, los chayotes, mis chayoticos tiernos que yo iba a hacer en sopa, están todos pa, pa, pa, en el suelo. Mm. Yo voy a averiguar quién me está haciendo estas diabluras. Y la viejecita. Se fue para el mercado y se compró una pelota de cera negra. E en aquel tiempo no había goma loca, como ahora, y aquella cera era alquitrán, pegajosa, como eso que le echan a las calles. Y con esa cera, que era como goma, la viejecita elaboró un muñeco y colocó el muñeco ahí en media vuelta y se fue la viejecita oh, a dormir a ver oh, que se queda pegado en ese muñeco. La viejecita estaba roncando como a la medianoche ¿Cuándo llegó el dueño de aquel tequio que era? Tío Conejo. Y Tío Conejo se quedó viendo al muñeco ahí plantado y le preguntó... ¡Ajá! Con que en oscuridad no te veo muy bien, pero decime, ¿acaso crees que sos más fuerte que yo? A ver... Vemos, vamos a ver si sos tan grande y sos tan valiente. Vamos a ver, te voy a pegar un manotazo que te vas a acordar. Y tío Conejo, rum, rum, rum, rum, rum, le pegó el manotazo y se quedó como pegado. Tío Conejo, sin poderse soltar, exclamó: ay Vas a ver. Te voy a pegar otro manotazo con la izquierda y te vas a acordar. Y le pegó el manotazo y se quedó como pegado. Tío Conejo entonces exclamó, te voy a pegar unas cachetadas con las orejas y de estas sí que vas a ver mañana. ¡Sas, as! Le pegó a las cachetadas con las orejas y se quedó como pegado. Y Tio Conejo le decía, pero soltame, hombre, soltame, si yo no vine aquí. Yo no vine aquí a bailar, soltame ya. Pero el muñeco, como era muñeco, no lo soltó y Tio Conejo terminó hecho una bola alquitrán y no pudo salir de ahí. Toda la noche. Al amanecer salió quién? Oh, la viejecita. A ver qué se quedó pegado en el muñeco. Ajá, con que eras vos, con denillo, ya me lo imaginaba. Conejo tremendo. ¡Ay, viejecita, qué me va a hacer! Ah, ¡Vas a ver, vas a ver, vas a ver! Y ella, como era tan fuerte y mucho más grande arrancó a Tío Conejo del muñeco y dijo, a ver, ¿qué hago con vos? ¿Qué hago con vos? ¿Qué hago con vos? Ay, ya sé, ya sé y se buscó un saco y metió a Tío Conejo dentro de aquel saco y lo dejó ahí bien guardado ¿Pero qué me vas a hacer? ¿Ah? Te vas a acordar, expresó la viejecita, porque me voy a ir al pozo a buscar agua, la pongo a hervir, te la echo encima y te dejo pelado. Y te conejo dentro del saco, lloraba, como yo tan guapo voy a quedar pelado, pero la viejecita... ¡ah! No tuvo ninguna contemplación, agarró su cafetera y se fue para el pozo a buscar agua. Tío ¡Mmm! Conejo lloraba metido dentro del saco. ¡Ay, quién me saca de aquí! ¿Cómo me metí en este enredo? ¿Cómo va a ser? Y el que apareció. Ahí, por la calle, fue en... Tío Coyote. ¡Ay, qué me llama! Ese me parece que es la voz de Tío Conejo. A ver, muchacho de Dios, voy a meterme por la ventana. Uno no debe meterse a las casas ajenas, pero yo me voy a meter por esta ventana. A ver, ¿qué hago? Tío Conejo, ¿qué estás haciendo, metido dentro de ese saco? ¡Ay, Tío Coyote! ¡Viera qué desgracia! ¡Si no ve qué! ¡No ve qué! ¡Me quieren casar con la hija del rey! ¡Y yo no quiero! ¿Cómo que te quieren casar con la hija del rey? ¡Pero, yo, yo te pegué la oreja acá y le cuento! Es que el rey se le metió que yo me case con su hija, y dicen que el buey solo bien se lame, y yo quiero morir soltero, pero el rey sigue de necio, y ya viene para acá, con la muchacha, el cura, y toda la corte para el casorio. Ay, pero conejo, no seas tonto, imagínense qué guapa debe ser la hija del rey, yo que vos, no me haría el Rosita para nada. Yo me casaría sin pensar dos veces. No, no, no. Vea, vea, que coyote. Pega más la oreja para acá. Vea. Sáqueme de aquí. Se mete a usted al saco y se casa usted con la hija del rey. Porque el matrimonio lo van a hacer así, metido dentro del saco. Cuando ya esté matrimoniado, pues entonces... Arreglas la cosa con la muchacha y con la hija. Yo. Casado con la hija del rey. Ustedes se imaginan. Bueno, sí está bien. Y Tío Coyote. No lo pensó dos veces. Y sacó a Tío Conejo de aquel saco. Tío Conejo. Ay, hasta que respiró y salió de ahí en carrera y Tio Coyote con todo y su gran hocico se metió dentro del saco y pidió: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si paso, si me pase el hocico. Y ahora sí, que cierren bien este saco, y todo el mundo calladito, porque me van a cansar. Con la hija del rey. Bueno, tío Coyote se quedó ahí esperando y no tardó en regresar. ¿Quién? <ríe> la viejecita que traía la tinaja llena de agua. Y la viejecita colocó la tinaja. Encima del fuego y el agua empezó a echar por bollones. A ver cómo suena el agua allá en la casa donde ustedes están. Suena pop, pop, pop, pop, pop, A ver, todos, cómo suena esa agua. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, Y ahora el agua está hirviendo más. ¿Cómo suena? Pop, pop, pop, pop, pop, Y cuando el agua está hirviendo en la cocina de la casa, ¿Nos arrimamos a la cocina? No, ¿verdad? Para nada. A ver, ¿cómo suena esa agua? Pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap. Y cuando el agua estaba hirviendo, la viejecita se fue a buscar el saco y le decía, ahora vas a ver, tío conejo, ahora vas a ver. Y abrió el saco y... ¡Ay! de conejo se volvió coyote. Pues toma con condenillo para que te acordes. Y le vació toda el agua por la rabadilla y Tío Coyote salió. con cola! cola echando chispas. Y tío Conejo, allá detrás del matorralillo, le gritó. Adiós, tío Coyote, culo quemado por amigo de ser casado. Carmen Lira, muchas gracias. <risa> bueno, un cuento que ha divertido a tanta gente durante ya más de un siglo. Pero por supuesto, ustedes mucho cuidado para que no les pase lo de Tio Coyote. Cuando el agua está hirviendo en la cocina, nada de arrimarse, por supuesto. Y ahora vamos a contar una historia de otra maestra... Una historia también de aquellos tiempos, hace como un siglo. Una historia de María Leal de Noguera, Doña María Leal de Noguera. Y Doña María Leal nos dice que hace mucho, mucho tiempo había un viejecito. Y este viejecito tenía tres hijas, muy lindas las tres, pero la menor era de buen corazón y además muy humilde. El viejecito, cosa más rara, había dado la palabra de casar a cada una de sus hijas por orden de edad. Primero casaría a la mayor, después a la el medio y por último a la menor. Resulta que en una mañana pasó por ahí un caballero y como caballero que era venía como a caballo. ¡Ay! Sombrero rojo, capa empinada, caballo blanco, y miró a la muchacha mayor y se quedó enamorado. Y ahí mismo, como eran las cosas en aquel tiempo, arreglaron el día de la boda. Luego pasó por ahí, otra mañana. Otro caballero, ay, sombrero con pluma verde, capa también verde y caballo azabache. Tac, Y vio a cuál. A la hija, el medio se quedaron como enamorados y arreglaron el día de la boda. Y el viejecito les dijo, Adiós con la mano a su hija mayor y a la del medio. Pero la menor, cosa más rara, la menor, no encontraba novio, tan guapa. Eh, la gente la quería tanto, si se, se colocaba en la ventana rodeada con flores y la gente creía que era hasta la virgen en persona que estaba ahí. Pero hey, de muchachos, de muchachos nada que aparecía. Pero a ella la verdad no le importaba tanto. Arreglaba todos los días la casa como si estuviera de fiesta y cuidaba a su papá, el viejecito. ...con gran esmero... ...pero... ...resulta que... ...en una noche... ...el papá... ...el viejecito... ...se levantó... ...es que... <ríe> ...qué pena decirlo... ...pero yo creo que en esas casas de antes... ...no había baño... ...como ahora que tenemos en nuestras casas... ...y había que ir al excusado... ...que estaba ahí en el patio... ...y el viejecito... Se levantó con una lámpara, caminó en medio de la penumbra y escuchó una voz que le dijo. Yo quiero casarme con tu hija menor. El viejecito se asustó y creyó que estaba dormido, pero eh, siguió caminando. Pero la voz continuó. Hmm. Hmm. yo soy la mano peluda y quiero casarme con tu hija menor uy el viejecito casi suelta la lámpara del susto pero, pero señor cómo le voy a dar yo a, a mi hija a, a, a usted es que perdone que se lo diga pero es que usted ni cuerpo tiene. Es una mano. Dijiste que ibas a casar a tu hija con el que la pidiera. Y yo estoy pidiendo su mano. Ay, cosa más rara. El viejecito tuvo que acordar la fecha de la boda con aquella horrible mano. Bueno, ese día del matrimonio no había casi nadie en la iglesia, solo los familiares más cercanos y una que otra gente. La novia preciosa vestida de blanco con flores en la cabeza y en la cintura ya estaba ahí en el altar. Y el novio, de ahí el novio, nada que aparecía. Cuando de repente el, la madrina que estaba parada en la puerta exclamó. Pero si es una mano, una mano peluda. Y aquel ser empezó a avanzar. Por el pasillo central de la iglesia. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. ¡Ay, Dios! Ahí la prima cayó redonda al suelo, nada más soy yo. Y, y el cura, eh, eh, en lugar de, de parar aquella ceremonia, es que, ¿quién iba a casar a una muchacha eh, con una mano? Pues les echó la bendición y los declaró marido y mujer, bueno, perdón, no sé, mano y mujer, bueno, lo que sea, los casó, y resulta que, que la mano, en lugar de dar un beso a la novia, como se acostumbraba, exclamó, mañana, mañana vendré por ti, primero sentirás, una brisa suave. Después, un viento fuerte. Y por último, una tempestad. Y la mano toc, toc, toc, salió de la iglesia. Al día siguiente, al día siguiente, la muchacha salió a su jardín. Sintió... Una brisa suave que de repente ay, la despeinó y ah, ya no estaba vestida con aquel traje sencillo de hacer oficio, sino que se veía como una princesa peinada de pelo suelto con una corona de oro y un traje lleno de hilos de oro y plata. Luego vino un viento fuerte que se la llevó por el aire y por último un viento como una tormenta que la alzó por el aire y la muchacha se fue sobre una nubecita y allí arriba eh, se iba y el viejecito eh, parado en el marco de la puerta eh, le decía adiós pero sabía que, que nunca, nunca más la iba a volver a ver. ¿Acaso creen ustedes que ella fue a parar uh, ahí, al fondo de un barranco, o acaso eh, eh, a pegar contra piedras de un despeñadero? No, la muchacha... Llegó un palacio, ahí, a la puerta, escalinata de mármol, pétalos de rosa en cada uno de ellos. Las puertas del palacio se abrieron y la muchacha entró, se oía una música divina, arpas, coro. ¡Ay! Eran como ángeles que cantaban los vitrales hermosos y altos, aquel olor e incienso. Ella caminaba por salones, había bibliotecas repletas de libros, salones con pinturas preciosas. Ella recorría todo y de repente estaba ante un comedor y ahí en el comedor el plato de oro con, uy, el pescadito recién cocinado, doradito, la lechuguita fresca, las papas a la francesa. La muchacha se comió todo, pero no tenía a quién dar las gracias. Después avanzó por los pasillos y encontró. Una habitación La cama arreglada Un espejo Y una bata de seda La muchacha Se quitó Aquel pesado Vestido de princesa Se puso la bata Y se acostó En la cama Se apagó la luz se cerró la puerta. Ya ella empezaba a dormirse cuando de repente la puerta y aquel ser que no era ni un animal, ni una oveja empezó a a caminar y empezó a trepar por la cama hasta que llegó por las sábanas de seda a tocar el delicado pie de la niña. Al día siguiente, ¿ustedes creen que ella estaba asustada? No. Se miró al espejo, se lavó con aquella escudilla llena de agua y dijo, ¿quién es ese marido? ¿quién es esa mano peluda? Y la buscó por debajo de las mesas, por debajo de la cama, por entre los muebles y no aparecía. Y así. Se le fue el día completo leyendo aquellos libros de cuentos, pintando, porque también había pinturas, tocando el clavicordio, que es como un piano, tocando la guitarra. Es que ahí no había manera de aburrirse, aburrirse para nada en ese palacio. Todo era hermoso. Y otra vez, la noche. Y otra vez, la oscuridad, y otra vez, la puerta, y de repente, tac, tac, tac, tac, y ella exclamó, ahí está, ahí está. Otra vez mi marido, ahí está, mi mano peluda. Y así fueron pasando los días, y con los días, las semanas, y con las semanas, los meses. La muchacha empezaba a amar a aquel esposo, que a pesar de que resultaba un monstruo, se le hacía tan querido y amigable. Pero resulta que, en una mañana, ella dijo, ¿y si salgo a caminar por el bosque? Y se fue a las puertas del palacio, y así, solitas, sin que nadie las llamara, ¡yac! se abrieron los portones... Ella salió a caminar y empezó a mirar los árboles, los pájaros, las mariposas y de repente y en medio de un claro estaba una viejecita apoyada en una varita. Era un hada buena que amaba a las niñas buenas. ¿Qué le dijo? Ay, niña hermosa, yo sé lo que buscas. Toma, esta candela y esta caja de fósforos. Cuando tu marido esté bien privado, enciende la candela y el hada desapareció. Y la muchacha se fue con la candela y la caja de fósforos para su casa, el palacio. Y allá, cuando ya era de noche y estaba oscuro y la mano peluda roncaba en la cama y lanzaba aquellos ronquidos, ronquidos espantosos, la muchacha se bajó de la cama, encendió la candela e iluminó la mano. Y de repente, ¡ah! ya no había mano. Lo que estaba ahí era un príncipe, un príncipe con cuerpo de ángel y rostro de ángel que le dijo, niña hermosa, tú me has salvado. Yo soy el príncipe de la dicha. En mi palacio, que hoy también es tuyo, viven todas las dichas del mundo. Un hada perversa me había condenado a vivir como mano peluda hasta que una muchacha buena se casara conmigo y me dejara caer en la frente tres gotas de cera. En aquel momento se iluminaron fuegos artificiales sobre las torres del palacio y apareció el viejecito, el papá de la niña. Desde entonces, vivieron ahí felices para siempre. El viejecito, la niña y el príncipe en el hermoso Palacio de la Dicha. Muchas gracias. ¡Ah! Y se dieron un besito y fueron felices <risa> para siempre. Y esa historia nos la cuenta Doña María Leal de Noguera de Guanacaste. Y Don Carlos Luis Hainz, nacido en Heredia, nos narra otra historia. Don Carlos Luis, poeta, hizo teatro, padre, abuelo, maestro profesor de nuestra Universidad de Costa Rica, y bueno, que tanta ensoñación ha causado a la niñez durante tantos años, don Carlos Luis nos cuenta esta historia. Porque había una vez, había una vez, hace mucho tiempo, una viejecita, ¿Qué se llamaba? Doña Culpa Mora, Mora, viuda de Zamora, y de ustedes, segura servidora. Era viuda porque el año pasado se había quedado allá en el cementerio su difunto esposo, don Eluterio Zamora y Frutos de Manzano, que era tuerto y enano. Doña Culpa Mora tenía la costumbre cada 31 de diciembre de guardar en una jaula un ratón. Era un ratón, un pollo o un cuilo, la verdad no sé, eh, bueno, no importa. Lo guardaba en una jaula de ratones. Y ese ratón era un año más que pasaba. La jaula no era de alambre, era de vidrio para que los ratones, pasados por agua, pudieran ver para afuera. ¡Ah! Pero resulta que en una mañana soleada, Entró por la ventana que había dejado abierta un ángel con alas de ángel y vestido de ángel que le dijo a Doña Culpa Mora. ¡Oh! ¿Sabe una cosa? Que allá mandan a decirle del otro lado que se vaya ya para el cielo. Que le está esperando allá arriba donde uterio, Zamora y frutos de manzano que es un enano muy bravo. Doña Culpa Mora mmm, se quedó viendo al ángel con aquella facha y exclamó: ¡Ah! Pues sabe qué? Yo no tengo ganas de morirme todavía. ¡Ah! ¡Oh! exclamó el ángel. ya usted! Pero sabe que tiene que irse a más tardar pasado mañana, que es domingo 7. Doña Culpa Mora. Entonces vio al ángel marcharse como un cachiflín por la ventana y se fue a ver su jaula de ratones. La abrió un poquitico y metió la mano para ver si los ratones estaban. Gordos o flacos, mondos o lirondos. Y en ese momento, el ratón número uno ¡ah! salió disparado para afuera. Y el ratón número dos salió también en carrera. Doña Culpa Mora trataba de agarrar los ratones, pero el ratón 10, el 28, el 45, el 37, el 54, el 77, de repente eran 79 ratones dando vueltas por toda la sala. ¿Y a quién no sabe quién se apareció por ahí? Mm, ni más ni menos que el gato. Tiempo. El gato no perdió oportunidad y se comió al ratón número uno. Luego se comió al ratón dos. Luego se comió al diez, al treinta y cuatro, al cincuenta y siete, al sesenta y ocho, al setenta y cinco, hasta que se devoró el ratón número ochenta. Cuando se comió este último ratón, la viejecita sin más ni menos, entregó su alma al Señor y se fue allá donde estaba don el imperio Zamora y Frutos de Manzano, que era tuerto y enano. <ríe> La jaula quedó sola, vacía meciéndose para siempre y en un rincón de la sala el gato tiempo ¡Ah! hasta que se relamía los bigotes del gusto muchas gracias carlos luis sáenz espero que hayan disfrutado esta tarde de cuenta cuentos. Así es, muchas gracias, profe, un aplauso. Muy amable, gracias. están en la casa, están aplaudiendo y súper agradecidos con usted y agradecidos. Hay un montón de gente comentando de su <risas> gran labor, de su talento increíbles y maravillosos cuentos, profe, y contados por usted ha sido maravillosa la experiencia. Realmente. Eh, eh, realmente admiramos su talento increíble y de, de verdad nos sentimos muy, muy, muy honradas y honrados de que esté aquí esta tarde. Muchísimas gracias eh, por, por sacar su tiempo, su dedicación, su pasión para estar aquí con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Pues bien, doña Rebeca, usted tiene una sorpresa para las personas que sí. están siguiendo esta transmisión en el Facebook Live de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Exactamente, exactamente. Y es que tenemos este libro del profesor Carlos Rubio que se llama Escuela de Hechicería, Matrícula Abierta. Es, yo diría que para todos, ¿verdad? Para todos, sean niños grandes, ¿verdad? Es un libro precioso, hermoso y el profe, eh, muy amablemente puesta nuestra biblioteca, lo autografió y de verdad que nos sentimos tan felices y tan honradas. Sé que les va a encantar a las personas que están ahí. Tenemos montones de comentarios, más de 30 y resto de comentarios de personas a las cuales vamos a estar rifando este libro. Recuerden que ya al finalizar el envío ya pues no se pueden hacer más comentarios, pero entre todos los que nos comenten por qué les gusta leer o por qué es bueno leer, también este, vamos a poder este, rifar este libro y nos vamos a contactar con ustedes vía messenger para que puedan ir a la biblioteca de Carlos Monge y retirarlo además contarles que los libros también del profesor Carlos Rubio se encuentran en nuestra biblioteca por si quieren también consultarlos también los libros de los autores y las autoras que el profesor este, de las cuales él ha narrado los cuentos también se encuentran dentro de nuestro catálogo público y pueden consultarlos a través de la página del CIDI y bueno, decirles a todos todos los que han estado ahí conectados, muchísimas personas, mil gracias por estar con nosotros. Esto ha sido en honor y en, eh, en honor de este Día de la Niñez. Muchas gracias por acompañarnos. Profe, de nuevo, muchas gracias por estar muchas aquí. Muchas gracias. Y recordar además a las personas adultas que nos siguen, que no dejen de contar cuentos a niños, niñas, allá en las casas. Los cuentos son para divertirse, y no hay que hacerlo solo hoy, 9 de septiembre, que celebramos este día tan especial. No, no, todos los días del año, apagar un ratito el celular, apagar la tele, la computadora, que tan útil nos resulta, pero hay que apagarlo un ratito y a contar historias. Así es, así es. Mil gracias, Profe, por acompañarnos. Gracias a todas las personas que están conectadas en nuestras redes sociales del City. Y si ustedes no siguen todavía las redes sociales del Club de Lectura, les invito a buscar Club de Lectura City UCR para que encuentren una comunidad en donde vamos a estar compartiendo lecturas, en donde podemos unirnos para leer y para fomentar este hábito tan maravilloso. Muchas gracias a todos los que están ahí y muy buenas tardes hasta luego buenas tardes, hasta luego